Le parcours, c'est une méthode d'entraînement qui permet de, de franchir les obstacles de, dans le milieu urbain ou dans le milieu naturel. Me encanta beaucoup de, de que seamos hacia afuera, en la calle, de que la gente le vea et dise qué, qué que qué ces locos, que nous ne le lo pas pour exhibirnos, mais que nous soyons une communauté, une tribu qui est afuera que es algo que, que es difícil como sociedad estar afuera, como el compartirnos afuera. El espacio de, de alguna forma está por encima de uno, en el sentido de que nosotros usamos los espacios para determinar nuestro movimiento, pero a la vez quebramos con ese espacio eh, porque lo usamos de maneras que, que no son las típicas, de maneras eh, diferentes, eh, nos relacionamos con el espacio de, de una manera distinta, no convencional. Entonces el espacio nos determina a nosotros. Siempre hubo igual eso de que te ven haciendo parkour en la calle y dicen esto me van a robar, o, o es raro, los policías te paran porque no conocen. O sea, no se puede, vamos a otro lado. No, no había Nadie se enojaba ni nada porque obviamente digo, se entendía. Si vos tú estabas, te ponías en la situación del otro, Creo que surgió también la idea de poner un nombre porque ya sabíamos que teníamos que comenzar a, a buscar, movernos y conseguir cosas. Obviamente eso vino más con los años, pero ya se sabía que teníamos que, que hacernos conocer de alguna manera para poder entrenar tranquilos en la calle. Por eso también surgieron después las remeras de Parkour Uruguay, para que nos identifiquen. Bueno, más que nada es compartir la calle, primero que nada. Eh, la gente que practica parkour es gente que está en la calle, a cualquier hora, en cualquier lugar y tienen que irse encontrando con distintas situaciones y personas, y eventualmente uno termina conociendo, mimetizándose. Uh -huh. Es por contacto directo. Los practicantes desde, un principio han, desde el principio han intentado cuidar los espacios que ellos mismos habitan. O sea, en economía se conoce como la tragedia de los comunes cuando algo es de todos y nadie lo cuida. Y el parkour trata de ir directamente en contra de la tragedia de los comunes. Pero, asumiendo, pero apropiándose del espacio. En vez de pensar que el espacio no es de nadie y nadie lo va a cuidar, pensamos que el espacio es nuestro y por eso debemos cuidarlo, así como las otras personas que pasan por ahí. Es un poco una solución a ese dilema. Y bueno, a pesar de que la actitud de los practicantes siempre ha sido históricamente, en casi todos lados, de cuidar los lugares a los que se va, recién con la explosión mediática del parkour, es que la ciudad ha empezado a aceptar a esos mismos practicantes. Se, dan, se daban antes casos más aislados de comunidades muy unidas que lograban que, que la ciudad los aceptara. Ahora ya no es tan necesario porque los medios masivos hacen eso un poco por nosotros. Pero la parte de cuidar el espacio es el Cuando la onda no es la mejor onda, lo primero que intentamos hacer es, bueno, remarcarles que son ellos los que están hablando mal y proceder a tratar de explicarlo de la forma más calmada y lenta posible que no vamos a lastimar a nadie, que no pretendemos hacerle daño a ninguna persona que las acciones que de ninguna manera afecta a terceros no deberían ser consideradas ilegales de ninguna manera posible y que nosotros velamos por nosotros mismos y por el espacio y que incluso cuidamos el espacio más que muchas de esas personas Siempre tuvimos la, la intención de explicar lo que estamos haciendo dar un poco a conocer, dar a entender que no es malo lo que estamos haciendo es que cuidamos la estructura que usamos porque más allá de las razones de, de, de, por respeto cuidar la estructura de que también nos sirve a nosotros, de que si la rompemos, no podemos entrenar más El ser dorado también es un obstáculo que pratica El obstáculo es la extensión del cuerpo Entonces, si yo no respeto el ser dorado en mi cuerpo también no voy a respetar el ser dorado en ambiente o Lo que muchos esquecen es que o ambiente também não tem que ter o ser e durar é você transformá-lo mas preservá-lo então é ser, a transformação e durar é a preservação dele e tratar de deixar todo tal como encontraste é um dos princípios outra é deixar as coisas um pouco melhor de como encontraste em geral não se tiram coisas ao piso se trata de não romper nada ao contrário que a gente pensa que vamos todo tudo e a ideia é ir cuidar as coisas, tratar de de que todo siga exactamente igual cuando yo venga mañana, u otro venga mañana, o alguien venga dentro de 50 años. Ese es un poco el plan. También han, han habido jornadas de limpieza y cosas de ese estilo. Y también se han hecho pila de talleres al aire libre. Muchas comunidades hacen eso, de dar clases gratis o no gratis, pero en lugares públicos, abiertos, y que la gente vea sus intenciones. En los proyectos que hemos hecho, o en los espacios en los que enseñamos, llevamos obstáculos para enseñar, como eh, Qué loco es que llenando un lugar de obstáculos, nosotros eh, desarrollemos nuestra práctica y encontremos una forma de vivir, ¿no? de, de tener un ingreso, enseñando, pero a raíz de que llenamos un lugar de obstáculos para transitarlos. O sea, es muy. No, no es muy lógico a la primera que lo pensás, pero a la vez, a la vez tiene todo el sentido para nosotros, al menos. Entonces, creo que ahí hay algo que se termina trasladando a la vida misma de esto de que es un obstáculo, pero me puede impulsar y ganar más fuerza de la que yo tendría sin ese obstáculo. Entonces me potencia el obstáculo, de cierta manera. Eh, el entendimiento de obstáculo ya no como un problema, sino como una posibilidad para yo desarrollar ciertas capacidades. Esto es una baranda para yo agarrarme mientras camino, pero también puedo jugar en esta baranda, puedo encontrar movimientos, eh, posibilidades. Y el parkour para mí ahora es una visión. Justamente una forma de ver las cosas y poder como usar mi creatividad o el hecho de encontrar nuevas situaciones y verlas como simple, como simplemente un, un, un obstáculo quizás es algo en la vida mucho más grande que un obstáculo pero verlo así y, y, y planteármelo como algo eh, a superar también como ver las cosas Así, con esta visión del parkour. Es uma resignificación do mundo que a gente ya vive, do, da rotina, das atividades que a gente ya emprende. Então, a gente. É uma ferramenta poderosa que a gente tem para dar novos significados ao que ya existe: muros, árvores, calçadas, bancos, otras pessoas, el propio chão. Entonces, normalmente. Uma pessoa comum enxergaria um banco, uma árvore, uma calçada. Um praticante de parkour vê um, um pequeno flow, vê um monkey, vê uma subida na árvore, vê um desafio. Então isso é, ajuda a aumentar a criatividade, ajuda a expandir a visão, abrir a mente. E os espaços faltam duas coisas. Falta, eh, primeiro, seria espaços públicos. Porque la comunidad creciendo, somos un montón, este, y los lugares que quedan para entrenar son alguna plaza para no tener que molestar a ningún vecino, y que la plaza no está diseñada para eso. A veces ni la, la pared resbala, no tiene buenos bordes, las grandas son muy endebles, este, pasa gente, no son lugares realmente para practicar parkour, por más que parkour lo que quiere es dominar la ciudad, ni que hablar. Eh, sería genial tener espacios para la práctica de parkour, para que la gente se encuentre ahí y no molestemos a nadie, ni nos molesten a nosotros este, de la misma manera que hay otros deportes que la gente corre en la Rambla, o que los skaters van a la pista o que los andan en patines van al cuadrado de patinaje siempre y cuando no se pierda la posibilidad de entrenar en otros lugares en la calle porque lo, lo, lo malo que puede pasar sería que nos manden a ese lugar, de que ya no nos dejen en las otras clases porque tenemos ese lugar. Y se pertenía la, lo que tiene de especial el parkour, de poder buscar la variedad, el poder aprender a, a buscar lugares distintos, que tienen situaciones distintas para practicar. Por ejemplo en Francia particularmente no se puede entrenar en la calle, porque si sufrís una lesión van directamente a buscar a la escuela y tienen un problema los de la escuela, eh, por lo cual a los practicantes asunciados, digamos, no se les permite practicar en la calle, lo cual a mí no me pareció correcto, pero cada país debe tener sus normativas y su legislación y, y bueno, también hay que abrir la cabeza y entender eso, que no todos somos lo mismo y hay que aprender a aceptar eh, tenían una arquitectura hermosa e increíble, pero también tienen una cultura de cuidar mucho lo propio eh, por lo cual la gente si te ve saltando encima de las cosas llama a la policía porque no le guste que salte, sino porque quiere cuidar sus cosas. Y desde ese punto de vista me parece bien. Ahora, desde los que hacemos parkour es una lástima, porque la verdad que había muchísimo para explotar. Creo que cualquier lugar tiene un montón de cosas para ofrecerte, pero hay que también saber ser respetuoso. Creo que parte de los valores del parkour también es eso. Eh, no imponerte por encima de lo que vos querés, sino aprender, bueno, me encantaría hacer esto, voy a preguntar, voy a tratar de usar un permiso, y si eso no ocurre, eh, no tenía que ser así. Sí, eso es lugares públicos, ni que hablar, y en realidad lugares privados como gimnasios, donde está, ah, sí hay gente que puede ir pagar la cuota, recibir clases por docentes formados, este, y probar alguna cosa que no se puede probar en la calle, tener probable de poder entrar con en lluvia, a veces hasta hacer otras actividades similares a la misma, este, como un lugar enfocado a todo lo que concierne el parkour, no solamente a la práctica que sigue parkour, sino a cosas de entrenamiento físico o actividades, ya sea deportivas o artísticas, que complementen la práctica del parkour. Ya un espacio planejado, un espacio indoor de academia, yo diría que él puede ser un resultado de la creatividad, de que, de, de creatividad que se adquiere com esta visão que você pega da rua, das atividades outdoor, dos ambientes outdoor. Porque um ambiente planejado, você consegue modificar distâncias ou altura de obstáculos, você planeja onde vai ter barro, onde não vai ter, onde vai ter um muro. E ainda no ambiente indoor, o praticante, o professor consegue também É encontrar milhões, milhares de formas. É um ambientes controlados. É, é um ambiente controlado. Mas gente consegue encontrar milhares de formas de transpassar os obstáculos. Eu acho que é, resumindo, né? A relação que o parkour tem com o ambiente é de transformá-lo, de expandir novas visões, abrir novos caminhos.